Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Eh, nos encontramos acá en el conversatorio sincrónico en el marco de la actualización académica en política de asociación institucional de los institutos de formación docente, en el módulo 1, las políticas nacionales Hola, buenas tardes a todas, estaba muteada, Hola. ¿cómo les va? Les damos la bienvenida al, a este primer conversatorio eh, en el marco de la actualización académica en políticas y gestión institucional de los institutos de formación docente, en lo que es el módulo 1, que tiene que ver con las políticas nacionales para la formación docente, perspectivas y desafíos. Eh, contamos con, con la presencia en este conversatorio sincrónico con la directora nacional del Instituto de Formación Docente, licenciada Verónica Piovani, y la directora nacional de Fortalecimiento Institucional, profesora Viviana Alonso, quienes va quien van a compartir con nosotros este momento y este encuentro de trabajo. Eh, nos presentamos, quienes estamos a cargo de la coordinación de esta, de esta actualización académica, que somos Belén Mercado, mi compañera, eh, y yo, quien les habla, Gabriela gel bueno, las dejamos aquí eh, con las dos participantes de este conversatorio. Buenas eh, tardes a todas y todos. Gracias, David, por la presentación. Antes de pasarles la palabra, eh, decir un par de cuestiones eh, operativas. Eh, eh, Verónica y, y Viviana van a establecer una conversación sobre algunos temas que ustedes ya tienen en el aula eh, del módulo 1, en la instancia de trabajo número 1. Eh, van a estar trabajando sobre la cuestión de las políticas de formación docente a nivel nacional y su diálogo con las políticas jurisdiccionales en su dimensión sociopolítica, político-cultural, en los micro y macro-contextos. Eh, nosotros eh, vamos a estar registrando, una vez que ellas terminen su conversación, las preguntas y las participaciones que ustedes hagan en el chat de YouTube y las vamos a compartir para que eh, Verónica y Viviana puedan retomar esos aportes eh, y, y seguir este diálogo que acá establecemos. Y una última cuestión operativa, vamos a estar circulando también en el chat un link a un formulario Google para que se registren con su nombre y apellido completo y su número de documento para que quede registrada la asistencia eh, a este conversatorio que después retomaremos con sus tutores y tutoras en las aulas. Ahora sí, Vero, Vivi, eh, la palabra es de ustedes. Bueno, muy buenas tardes, eh, nosotros ya vamos a arrancar quizás eh, reorganizando un poco la dinámica, si Vivi está de acuerdo y lo hemos charlado, vamos a dejar nuestras cámaras prendidas las dos, porque eh, no es solo un monólogo, vamos a intentar, no sé cómo nos va a salir, eh, poder intercambiar un poco eh, en la presentación y compartir este espacio, en el que nos toca abordar estos primeros, estos primeros encuadres que tienen que ver con el lanzamiento, con los primeros pasos para enmarcar de qué se trata esta actualización académica en políticas y gestión institucional de institutos superiores de formación docente, eh, teniendo en cuenta que habitualmente cuando nos encontramos con los equipos de conducción, eh, hacemos un trabajo de encuadre histórico y de focalización en las políticas, pero ponemos eje en los grandes nudos que en este contexto específico, en este momento histórico específico, eh, en lo que ha sido la puesta en marcha de las actividades presenciales desde 2022 en nuestros institutos superiores, eh, y, y lo que ha significado esta, esta nueva etapa, eh, supone poner énfasis eje en algunas cuestiones que esta actualización busca eh, abordar de una manera no solamente teórica, sino eh, de una manera práctica que pueda recoger las experiencias y saberes que se han ido generando en nuestras instituciones, pero especialmente en este último tiempo, y que habilite algo que nosotros creemos sumamente valioso, que es el espacio de debate, de discusión, de construcción, eh, de participación colaborativa entre los y las distintos eh, cursantes, nuestros equipos de conducción de los institutos, que creemos tienen mucho rico, valioso para decir, y que es en el espacio de la formación en el que van a encontrar esos ámbitos en los que poner en circulación lo que les preocupa, y también algunas de las acciones, respuestas y reflexiones que han ido desplegando, desarrollando, construyendo en este tiempo. Nosotros habitualmente con Vivi hacemos como una especie de dúo en el que eh, lo que tratamos de hacer es arrancar un poco desde el... Y esto, quienes han participado en encuentros presenciales que hemos venido desplegando en las jurisdicciones lo saben. Lo primero que tratamos de hacer es eh, poner eje en eh, ¿cuál, sido, ha sido el, cuál ha sido el proceso histórico que nos sitúa y nos permite pararnos hoy en la formación docente con un haber de, que tiene que ver con todo lo que hemos construido y también con una una proyección hacia adelante que nos obliga a revisar también algunas de las cuestiones que hemos eh, consolidado hasta ahora, pero que necesitan ser reajustadas a los nuevos escenarios, a los nuevos contextos. Entonces, una de las primeras cosas que nos interesa en este año particular, este año en el que se cumplen 40 años de democracia, en este año en que las instituciones formadoras se ven interpeladas y movilizadas a... a Adecuar y a pensar sus propuestas formativas y en que en el Instituto Nacional de Formación Docente invitamos eh, de manera muy enfática a, a que nos situemos en esa responsabilidad de la construcción de, de ciudadanía en este tiempo histórico. Eh, una de las primeras cosas que nosotros eh, hacemos es revisar de dónde venimos. Nosotros siempre decimos que las instituciones preceden y en mucho a la creación del Instituto Nacional de Formación Docente. Pero nos interesa muchas veces situarnos también en cómo esta institución que fue creada especialmente para dar respuesta a las problemáticas de nuestras instituciones, cómo es que desde aquí hemos ido forjando, hemos ido apuntalando, hemos ido empujando la construcción de una identidad y la de una arquitectura sistémica que eh, nos permite ir respondiendo a las preguntas iniciales que dieron origen a la creación de este organismo, que era ¿qué docente formar para la Argentina? Esa pregunta que nos hicimos hace 16 años eh, y que dio por respuesta el diseño de un conjunto de políticas y un conjunto de definiciones que fueron dando forma a lo que hoy para todos de manera muy naturalizada constituye eh, el, el ADN o los cimientos del de sistema formador, eh, los lineamientos que definen el sistema formador, eh, hace tiempo que esas definiciones y que aquellas respuestas que originalmente se dieron eh, necesitan hoy ser reactualizadas. La pregunta que nos hicimos hace 16 años era, ¿qué docente formar? ¿Qué institución formadora era capaz de forjar ese docente? Eh, aquel, aquellos, aquellas docentes que tenían por función eh, legar, transmitir la cultura En un contexto histórico, en América Latina, en nuestra región Acosada y atravesada por enormes problemáticas eh, Donde la problemática de la pobreza y la desigualdad eran rasgos constitutivos Y hoy lo son e incluso eh, se han visto profundizados Entonces en estos contextos de diversidad y de heterogeneidad la pregunta por la formación docente, por la, los saberes y las experiencias formativas que debe atravesar un estudiante, un docente en formación para constituirse en ese sujeto político, pedagógico, eh, para que pueda construir ese posicionamiento ético, político, pedagógico, didáctico, en los que la calidad, la inclusión la centralidad de la enseñanza, el vínculo con la comunidad, con sus territorios, constituyan eh, aspectos nodales. Esas preguntas que nos hicimos y que dieron origen a esta institución, que significó un hito, un hito importante, y que la respuesta a esas preguntas constituyeron la base de las primeras definiciones en términos de políticas de formación docente y de normativas en nuestro sistema, que son, es tan importante ir institucionalizando y, y plasmando, eh, anclando esas definiciones eh, en orientaciones y lineamientos muy concretos que trazaron un horizonte. Esas definiciones, eh, esto lo historizamos porque creo que hablamos un lenguaje común, se, se materializaron en resoluciones que para nosotros fueron emblemáticas y que definieron ese piso común que tenían que tener nuestras instituciones. Pero esas definiciones no surgieron de la nada, surgieron, yo siento, siempre lo insisto, eh, capaz que soy un poco reiterativa, pero me parece que es importante que todos tengamos presente de también de dónde venimos. Eh, hacia 2007, cuando se crea el INFOR, e incluso las comisiones que tuvieron la responsabilidad de trazar el diagnóstico inicial sobre el cual eh, construir las políticas, eh, tuvieron la responsabilidad de, de diagnosticar, de describir, de, de analizar con profundidad el estado de situación de nuestras instituciones. Instituciones que habían pasado un proceso duro de desfinanciamiento, de abandono, instituciones que constituían un grupo heterogéneo con diseños curriculares institucionales, donde el piso de lo común, donde la respuesta a esas preguntas iniciales se podía responder de muchísimas maneras distintas, porque no había una construcción identitaria que nos abrigara en un sistema que eh, diera cuenta de que cada institución no era una isla, sino parte de esa, de esa arquitectura común, de ese sistema común, eh, con una una misión social sumamente relevante, como es la de formar a las y los docentes para todos los niveles y modalidades del sistema, y que es con ellos, con ellas, que tenemos que trabajar. Entonces, las respuestas a esas preguntas iniciales sobre qué docente formar y qué institución formadora, se definieron entendiendo que esas problemáticas de debilidad normativa, de dispersión, de heterogeneidad, eh, que era no la heterogeneidad valiosa de la diversidad, sino eh, que en ese momento lo que reflejaba era una situación de eh, profunda desorientación institucional y pedagógica, con criterios de acreditación exógenos, donde las instituciones habían sufrido eh, exigencias que el Estado no había eh, generado condiciones para, para que pudieran ser satisfechas por parte de las instituciones. Entonces, esas preguntas iniciales, qué docente formar, qué institución formadora, tuvieron como piso unas definiciones muy potentes con relación al lugar del Estado eh, acompañando y con relación a la inescindible vinculación entre las condiciones curriculares, las condiciones de enseñanza, las condiciones que hacen al trabajo docente y las condiciones... Eh, que hacen a lo institucional, no podíamos separar unas de otras, porque son las condiciones institucionales las que hacen eh, el cimiento, las bases dentro de las cuales es posible desplegar otras condiciones, entonces van amalgamadas, van juntas, y es así que se pensaron aquellas resoluciones emblemáticas que todo conductor, conductora de instituto superior tiene que tener clarísimas, la 24, que define los lineamientos curriculares de la formación docente. La 30, que define la institucionalidad de un, eh, del sistema formador y de un instituto superior. Y que define también aquello que luego tuvo distintas eh, terminologías para referirnos, que es eh, la formación permanente, el desarrollo profesional. ¿sí? Esa resolución 30 ponía las bases para estos temas. La resolución 72, que fue una resolución fundamental y quizás con la que quedamos más rengas y rengos. ¿Qué? ¿Por qué digo esto? Porque es quizás aquella en la que más, pasados aún 16 años, más eh, asimetría hay en las posibilidades de cumplimiento efectivo. ¿De qué hablaba esta resolución? Así, la tenemos que tener muy presente. Es una resolución con tres anexos. Régimen académico, reglamento orgánico, y acceso a cargos docentes por concurso. Esto admitía distintas formas que eh, tuvieran que ver con las tradiciones y las particularidades de cada jurisdicción, y en muchos casos también estas normas, nosotros sabemos, eran disruptivas, eh, venían a trastocar algo de las eh, rutinas habituales de las instituciones, pero habíamos llegado al acuerdo federal, en la mesa federal, donde se reúnen todas las jurisdicciones, porque si hay un pilar eh, de la construcción de estas políticas de formación docente, ha sido justamente su rasgo federal. El hecho de que este espacio, el Instituto Nacional de Formación Docente, tenía la obligación, además de ser esto regulado por, por ley, la única mesa federal que existe por ley, yo me enorgullezco en decirlo, es la mesa de formación docente. El Instituto Nacional de Formación Docente está obligado a reunirse, eh, lo hace además con enorme gusto, ese es el espacio de trabajo de construcción de las políticas, una mesa federal. Estas resoluciones, y agrego a la 24, a la 30, a la 72, la 140, una resolución muy importante sobre condiciones institucionales, eh, son eh, resoluciones que fueron discutidas, elaboradas, acordadas, consensuadas, como las respuestas que en aquel momento, estas resoluciones se hicieron entre 2007 y 2011, son las resoluciones que eh, expresan en términos de lineamientos institucionales y pedagógicos eh, las definiciones que federalmente creíamos en ese momento más pertinentes para dar respuesta a esos problemas que se habían identificado como los problemas más acuciantes del sistema formador. Problemas que tenían que ver, como dijimos, con debilidades normativas, que tenían que ver con falta de planificación, con desfinanciamiento, pero que también tenían que ver con cuestiones del orden curricular, de la posibilidad de eh, organizar un planeamiento estratégico de la formación docente, que tenían que ver... Eh, con ciertos rasgos de infantilización y de secundarización de las propuestas de formación y que necesitábamos jerarquizar a nuestras instituciones. Eh, darles el respaldo y el reconocimiento que merece un nivel tan importante como el formador y al mismo tiempo acompañarlas técnica y financieramente, eh, a integrarlas en un sistema que tuviera en cuenta lo común y lo diverso, y trazar un horizonte común para la formación de las y los docentes de nuestro país, eh, atendiendo por supuesto las singularidades de cada territorio, trabajando con una dimensión comunitaria y territorial muy fuerte, eh, teniendo en cuenta que nuestras instituciones están a lo largo y a lo ancho de todo el país, eh, que es el sistema que tiene un enorme arraigo territorial, que esto constituye un valor, un plus, de nuestro, de nuestro subsistema y que además eh, constituyen las usinas culturales, los ámbitos de referencia eh, de sus comunidades en infinidad de casos. Eh, nosotros tenemos que construir ese reconocimiento, no solo para los docentes que han transitado, las docentes que han, se han formado en otras instituciones, pero para toda la comunidad. Es un espacio cultural fundamental. Y quiero decir entonces que hoy, 16 años después de la creación del de Instituto Nacional de Formación Docente, estas preguntas, pandemia mediante, todo lo que significó para nuestras instituciones eh, adecuar sus propuestas a la pandemia, lo que significó para los niveles obligatorios, las transformaciones que allí se produjeron, eh, la construcción de conocimiento de nuestras instituciones, pero también que los docentes, las docentes desarrollaron en las escuelas. Eh, lo que tiene que ver con mirar las trayectorias educativas de otra manera, el tiempo y el espacio, lo que es la formación y las pedagogías digitales, lo que se pudo hacer en su momento y lo que hoy tenemos que incorporar de manera sistemática en nuestras instituciones, lo que implicó eh, un tiempo de desvinculación, de vinculaciones frágiles, lo que nos pone un foco sobre sobre la intensificación de la enseñanza, sobre el sostenimiento de trayectorias, pero con estrategias de enseñanza distintas, formas de evaluar diferentes, eh, formas de organizar los grupos distintos, como todas estas experiencias que se desplegaron en nuestros institutos, y, sobre todo en las escuelas, ingresan a nuestras instituciones y se convierten en un alimento fundamental para el rediseño de las propuestas de formación en nuestras instituciones. Por lo tanto, la pregunta, ¿qué docente formar y qué institución formadora? Con, ese, con esa arquitectura, con esa base normativa que definió originalmente eh, al sistema formador, necesita ser actualizada, enriquecida, no solo a la luz de lo que la pandemia y las pedagogías digitales y la cultura digital, quiero decir en un sentido mucho más amplio, atraído, sino intensamente lo que las nuevas agendas nos ponen sobre la mesa y especialmente sobre los cambios que ineludiblemente, hoy creo que es uno de los temas centrales de nuestro debate pedagógico y tiene que ver con los cambios que introduce la cultura mediático-tecnológica, y en este sentido, ¿de qué manera impacta sobre las subjetividades? Hoy la inteligencia artificial nos interpela de manera eh, ineludible. Pero es una inteligencia artificial y una producción de datos de la cultura digital que tiene lugar en un puñado de corporaciones que manejan una enorme, gigantesca eh, cantidad de datos. Esto forma parte de lo que llamamos el capitalismo este, tecnoeconómico. Eh, y que esta, ese, ese puñado de corporaciones que manejan datos y que obviamente ponen en brete todo lo que tiene que ver con la soberanía del conocimiento, y también con la, la soberanía tecnológica, eh, tiene incidencia, tiene una, eh, una incidencia enorme en la conformación de las subjetividades. Y esa incidencia gigantesca que tiene en un mundo, además, en el que las lógicas mercantiles y utilitarias presiden esa producción de datos este, por parte de las corporaciones y la inteligencia artificial también se producen en esas, en esas lógicas pero que ineludiblemente forman parte de nuestro hábitat entonces lo que se haga en ese contexto en términos formativos lo voy a decir así con mucha fuerza cuenta lo que hagamos en términos formativos en un contexto global regional y local con estas características eh, Cuenta y mucho. Eh, la formación de ciudadanas, ciudadanos críticos a hoy, 2023, 40 años de democracia eh, en nuestras instituciones, es eh, un hecho político-pedagógico de enorme voltaje. Formar en un instituto superior es una tarea de gigantesco valor social de gigantesco valor político, de enorme eh, proyección en lo que hace al futuro de nuestras, de nuestras sociedades. Eh, es por eso digo que en este contexto, cómo adecuamos, no solo desde el punto de vista herramental, que es importante, cómo adecuamos, cómo aprenden nuestras, nuestros estudiantes, en qué espacios eh, de interacción se desarrollan, teniendo en cuenta además las... Eh, afectaciones emocionales, socioafectivas eh, y de convivencia que transitan en nuestras instituciones. Eso también es un contenido de enseñanza. ¿Qué pasa con todas estas múltiples dimensiones de la enseñanza eh, y de los vínculos y del cuidado que tienen lugar en nuestras instituciones? ¿Cómo hacemos de nuestras instituciones espacios que expresen ese espíritu democrático, que expresen además y alojen todas estas dimensiones que estamos hablando eh, y que eh, puedan estar a la altura de tiempos en los que muchas de las cosas eh, que hacíamos, muchas de las formas de la transmisión, muchas de las, eh, de las maneras de la enseñanza, se ven de alguna manera hackeadas. Esto no es para dar un mensaje apocalíptico, ni que tenemos que todo, poner todo patas para arriba, pero sí nos pone en la necesidad de revisar eh, muchas cuestiones. Por eso es en esa tarea en la que estamos, y es allí que hemos diseñado seis políticas, seis políticas para 2023, en el marco de un plan eh, qué es el, el, el, el plan estratégico eh, 2022-2027, esto aconsejo es la resolución 423 del 22, yo aconsejo eh, que, que todos los equipos de conducción la busquen esta resolución, porque marca no solo lo de la formación docente, marca lo de todos los niveles y modalidades, tenemos que tener ese mapa, un equipo de conducción de instituto superior tiene que tener el mapa completo no solo de lo que hace nuestro nivel, sino que nosotros somos responsables de formar para todos los niveles y modalidades. Entonces, absolutamente todos los lineamientos de los niveles obligatorios son lineamientos que nos interpelan, son lineamientos propios, nos hablan a nosotros, a nosotras. Por eso, invito a que veamos en esa resolución de qué manera este, se, está, se está proyectando el, el conjunto de la formación. Es en ese marco que hemos diseñado para 2023, 423. Eh, eh, digo, repito, porque ya en el chat me sale que hay personas que están consultando. Eh, entonces, digo, seis políticas hemos pensado que creemos recogen justamente esto de actualizar eh, para fortalecer esa identidad que habíamos diseñado este, entre 2007 y 2011, pero incorporando estas transformaciones que hemos señalado, que en estos tiempos se han acelerado, no es que no estuvieran en ese momento, pero se han acelerado enormemente, entonces, tras estas transformaciones profundas, necesitamos actualizar, renovar, pero eso no lo podemos hacer sin un espacio de formación donde los propios equipos de conducción que están en un diálogo constante con problemáticas, con situaciones eh, propias de sus territorios y que tienen que ver con todas estas cuestiones, no lo alimentan. Por lo tanto, es fundamental no solo eh, lo que nosotros podemos ofrecerles, nosotras a ustedes, sino al revés, lo que nosotros vamos a recoger de lo que surja del debate y de la eh, circulación de saber y de experiencia, de prácticas que ustedes eh, van a poner en juego en este, en este espacio. Así que ustedes van a ayudar a alimentar el rediseño de estas respuestas que necesitamos eh, para eh, las seis líneas de política que hemos pensado, y que ahora sí, le voy a dar la palabra a Viviana para que pueda... Eh, a partir de, de un poco de, de este encuadre, poner foco en lo que es verdaderamente muy importante, que es que podamos mirar con atención esas seis políticas y de qué manera vamos a ir entonces este, enriqueciendo y actualizando la respuesta a eh, que docente formara. Vivi, te doy la palabra entonces. Yo me llamé silencio. Gracias, Vero. Buenas tardes a todas y a todos. Eh, realmente para nosotros es una enorme alegría compartir este conversatorio en una propuesta formativa para equipos de conducción que diseñamos, que salió de nuestros deseos, de nuestras ganas, de nuestras responsabilidades políticas a cargo del Infod, porque entendemos que, como bien decía Vero, las transformaciones producto de no solo de la pandemia, sino de, de todos los cambios tecnológicos que, que nos interpelan como sociedad y de la cual la escuela sin lugar a dudas es una caja de resonancia, los institutos formadores necesitan, digo, es, es una cuestión imprescindible mirar los niveles obligatorios para los que forman, digo, tenemos que asumir el desafío político de formar futuros y futuras docentes que, realmente tengan las herramientas para dar una respuesta eficaz en términos de la función primordial que tiene la escuela, que sin duda es, es la enseñanza. Como bien decía Verónica, hay una resolución del Consejo Federal de Educación, que fue firmada por todos los ministros y ministras del país, y es la resolución 423 del 22. Esa resolución que tiene los lineamientos estratégicos, como bien decía Vero, 2022-2027, tiene un, un nombre que enuncia el propósito, que es la consolidación de una escuela justa, democrática y de calidad. Y dentro de los objetivos de esa resolución, digo, hay tres que me gustaría compartir con ustedes, porque coincidimos en que el gobierno institucional de las instituciones formadoras, digo, y es adrede el uso de este concepto de gobierno, porque entendemos que uno conduce, pero a veces esos términos de, bueno, la dirección, digo la idea de gobierno, la idea de la arista política eh, en términos de, de las decisiones que comprometen el espacio de lo público que tiene a asumir la conducción de una institución y mucho más de una institución formadora, porque digo, la respuesta no es solo a la inmediatez de los desafíos propios del nivel, que también los tenemos, digo, porque esta problemática de las trayectorias interrumpidas o frágiles también interpelaron al propio nivel superior durante la pandemia, también hay una necesidad de construir lazos y vínculos y trama con los propios estudiantes y las propias estudiantes del nivel, porque digo... Eh, el sujeto de la formación docente se ha modificado en, en las últimas décadas, y esto para los formadores y las formadoras constituye un desafío en, en, muchas, en, en muchas dimensiones. Eso, ese, el, esos lineamientos estratégicos tienen tres grandes objetivos para todos los niveles que tienen que ver con el acceso, la permanencia y el egreso de las y los estudiantes, con el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y también con garantizar recursos para mejorar las condiciones materiales de las instituciones en todos los niveles obligatorios. Digo, creo que esto es, no es menor porque tiene que ver con asumir la responsabilidad que tiene el Estado por la ley 26.206 sobre todos los eh, niveles de la educativo no solo sobre los niveles obligatorios, sino sobre el nivel superior, digo, sobre la formación docente que también constituye un derecho social. En el marco de estos lineamientos estratégicos, desde el INFOD propiamente ya entrando en cuáles son esas políticas que pensamos para el Plan Anual Educativo 2023, como bien decía Vero, nosotros agrupamos las acciones diseñadas para este año en seis grandes políticas. Una primera política tiene que ver con el planeamiento, eh, la organización, el desarrollo normativo y la autoevaluación del sistema formador. Como bien decía Vero, nosotros tenemos el enorme orgullo de tener toda una arquitectura de normativas aprobadas de manera federal, consensuadas en este gran espacio de construcción que es la mesa federal, que tiene a esta altura 16 años, 15, 14 digo, y que necesariamente cuando uno piensa en cada una de esas normas, y lo valioso que son, es necesario inscribirlas en términos políticos. Digo, esas normas daban respuesta, tenían un sentido propio del contexto histórico en el cual fueron concebidas. Digo, uno no puede pensar la norma por fuera del contexto sociohistórico económico. Digo, son normas que hay que leerlas en claves de época. Si uno piensa en la 24 necesariamente tiene que leerla en clave del de fuerte proceso de fragmentación, de multiplicidad de oferta, digo, nos tocó el otro día con Verónica en esta hermosa posibilidad de estar en contacto con los distintos territorios, con las jurisdicciones y demás, visitar institutos de Ushuaia, La Quiaca, como decimos nosotras, y, y muchos colegas que recordaban, muchos directivos que recordaban eh, sus inicios en, el, en la formación docente y decían: Bueno, teníamos un diseño curricular por instituto, digo, ni siquiera por jurisdicción, por instituto, cada uno tenía un recorrido, una propuesta, eh, una multiplicidad de títulos que hacía eh, imposible pensarnos en términos de sistema. Entonces, por supuesto que valoramos eh, fuertemente la existencia de esa estructura, esa arquitectura normativa que dotó de sentido al sistema formador. Lo que pensamos en términos de política es justamente en revisarlas en clave de época, en pensar qué, nuevos, qué nueva organización institucional, qué nueva normativa o qué vuelta de tuerca hay que darle a esa normativa para ponerla en diálogo con el sentido de la formación docente hoy. Digo, qué modificaciones, no se trata de tirar todo por la borda de barajar y dar de nuevo. Se trata de tomar aquello que nos sigue siendo potente para formar docentes y reponer, revisar, eh, rediseñar algunas cuestiones que claramente son necesarias si nosotros pensamos en cuáles son las tensiones que interpelan hoy a los niveles obligatorios. yo Creo que nuestra gran brújula como sistema formador es no perder de vista el sentido de la formación docente. Nosotros... Tenemos la enorme responsabilidad ético, político y pedagógica de, de formar a las maestras, los maestros, los profesores, las profesoras, que van a estar al frente de la enseñanza de miles de niños, de jóvenes, de adolescentes, de acá a un montón de años. ¿Sí? Digo, también es, es necesario tomar conciencia y proyectar que cuando uno asume la responsabilidad de formar un docente, está formando un trabajador, una trabajadora de la educación que va a estar al frente de la enseñanza de miles de niños durante un montón de años. Digo, entonces, ahí es donde nosotros eh, nos posicionamos en esta necesidad de asumir, como uno de los lineamientos políticos de trabajo para este Plan Anual de Formación Docente 2023, la revisión y el desarrollo normativo. La otra gran línea política tiene que ver, y también va de la mano con estas necesidades y las transformaciones sociales, productivas, económicas, y de subjetividades de las nuevas infancias, con una transformación curricular y de las prácticas docentes. Ustedes saben que un gran logro de toda esa arquitectura eh, normativa que, de, que también describía Vero, que además se acuerda todas las resoluciones muy bien y nos ilumina con, con esos números que son tan importantes, porque uno a veces, eh, digo, lo, lo que hay que rescatar ahí es el sentido de esa normativa, es el para qué, es la esencia, ¿sí? Digo, cuál es el objetivo que tiene, cuál es el propósito político-pedagógico que tiene la normativa. No se trata de repetir la normativa, sino de poder apropiarse y aprender el sentido ético-político-pedagógico que tiene. Y en ese sentido, la validez nacional de los diseños curriculares, que viene luego de un proceso de evaluación, es decir, la validez nacional lo que permite es que las y los docentes puedan tener movilidad dentro del territorio y que todas las jurisdicciones alcancen un acuerdo respecto a cuáles son los requisitos, cuáles son los criterios, cuáles son los contenidos que tiene que tener un futuro o una futura docente. En ese sentido, las, los diseños curriculares prevén una revisión cada cuatro años, es decir, cuando se termina la cohorte. Eh, muchas jurisdicciones por una cuestión de, de que quizás no eran momentos de, de, re, de una revisión profunda, eh, también han tenido la posibilidad de prorrogar diseños que ya venían en, en, en, teniendo validez. Digo, pero es cierto que el proceso de pandemia, la transformación social, hizo que muchas jurisdicciones estén trabajando fuertemente y con responsabilidad en la revisión de sus diseños curriculares. Justamente digo, porque aparecen nuevas temáticas, porque la sociedad puso en escena algunas problemáticas que no teníamos hace algunos años o que, no está, o que no tenían la relevancia social. Digo, desde el tema del medio ambiente, la alimentación saludable, la perspectiva de género, hay un bagaje de temáticas que adquirieron una relevancia en el escenario social y que necesariamente tiene que tener un futuro o una futura docente. Digo, cuando nosotros hablamos de la transformación curricular, estamos pensando en esa clave, estamos pensando en la clave de poder incorporar contenidos que tienen una alta relevancia social, que son núcleos que atraviesan a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, y que necesariamente tenemos que poderles dar respuesta. La tercer, el tercer grupo, digamos, de, de políticas pensadas para trabajar durante el 2023, tiene que ver con el fortalecimiento de las condiciones materiales e institucionales de los CIES eh, Y es importante detenernos en esto, porque somos conscientes que muchas veces los desafíos que tiene un equipo de conducción, pasan por poder administrar recursos, digo, por poder sostener materialmente la propuesta educativa, por encontrar los recursos humanos y materiales para llevar adelante algunos proyectos, y desde el 2021, en realidad hubo una convocatoria anterior, pero digo, nosotros venimos sosteniendo en principio algunas convocatorias que tenían que ver con los proyectos de fortalecimiento institucional, otra con las trayectorias de los estudiantes, que ahora vamos a hablar más de manera más pormenorizada, pero digo, eh, el fortalecimiento de las condiciones institucionales tienen que ver con tomar conciencia que hay una necesidad de materialmente garantizar algunas cuestiones que tienen que ver con lo tecnológico, aunque no depende especialmente de nosotros, si bien algunas instituciones han estado recibiendo con algunos equipamientos de aulas móviles y demás, digo hay un reposicionamiento de conectar igualdad que desde fines del año pasado comenzó a, a llegar a algunas instituciones formadoras, eh, hay una necesidad de reponer cuestiones que tienen que ver con el acervo bibliográfico de los institutos, porque justamente la pandemia hizo que surgieran un, un montón de cuestiones de temáticas, de situaciones, inéditas para las instituciones escolares, en ese sentido, así como los institutos formadores han ido recibiendo en simultáneo a los niveles obligatorios ejemplares de Libros para Aprender, el plan de, del Ministerio de Educación de la Nación, digo, ha impactado sobre los institutos, porque los institutos, a medida que las escuelas reciben los manuales, los institutos y los CIEs de la provincia de Buenos Aires los reciben también, justamente con esta intencionalidad de estar en sintonía con lo que está pasando en las escuelas, pero además estamos ya a nada, creo que en, en un mes estamos eh, pudiendo celebrar la llegada de una biblioteca pedagógica que hemos trabajado, seleccionado y adquirido desde el Instituto Nacional de Formación Docente, que tiene la particularidad de tener 42 títulos, de los cuales alrededor del de 80-90% son eh, títulos que han salido, que han sido publicados entre el 2021 y el 2022, es decir, es todo un acervo de, de una biblioteca pedagógica que tuvo la finalidad, digo, la intencionalidad de actualizar en, en términos de problemáticas que no habían sido eh, abordadas desde la formación docente. Entonces es una biblioteca pedagógica que está destinada a todos los institutos del país, sedes, anexos, extensiones áulicas, que además va a llegar en cantidades eh, que tienen una, una que guardan una relación con la matrícula del instituto, porque también es cierto que cuando uno habla de fortalecer las condiciones institucionales, si yo tengo una institución de 4.000, 5.000 alumnos y recibo 10 ejemplares, eh, Ahí de nuevo, digo, lo, la conducción o, o el, el equipo a cargo de las secretarías académicas siempre tenemos esta atención de cómo satisfacer la demanda, entonces también hemos tenido en cuenta esa situación para que aquellas instituciones que tienen una oferta de carreras muy amplia o una matrícula muy alta pueda disponer de los recursos en proporción a esa matrícula a la que atiende. La cuarta política tiene que ver con la mejora de la enseñanza y los aprendizajes, y acá, de nuevo, digo, estamos trabajando desde eh, distintas áreas del Infod que tienen que ver con el fortalecimiento institucional, el, la línea de apoyo pedagógico a escuelas, para trabajar en diálogo con las instituciones del territorio, digo, nosotros somos unas convencidas y una defensora que los institutos, tienen, forman parte de la trama territorial, digo, son una pata fundamental de esa trama que se inscriben en un territorio, uno no forma un docente o una docente universal con características generales para interactuar, digo, somos el, los institutos formadores somos el primer lugar, digo, el, el primer espacio que te, tiene que encontrar una respuesta para acompañar la enseñanza y aprendizaje en esas instituciones que están inscriptas en el, en el mismo territorio, en el mismo espacio, digo poder trabajar mancomunadamente con esas instituciones, encontrando, dando respuestas, acompañando, no desde un lugar de superioridad, de ser los iluminados que vamos, digo sino desde el par que trabajo, que me retroalimento, que busco estrategias, y demás. Por eso, esta nueva línea que fue la que se incorpora para las convocatorias que, que hicimos desde el Info de Proyectos de, de APE, de Apoyo Pedagógico a Escuelas, además de ser una función por ley de los institutos formadores, digo, estamos garantizando que los institutos cumplan con la norma, digo, con las funciones obligatorias que, tiene, que están pautadas por ley para los institutos. Digo, el apoyo pedagógico a Escuelas. Es una de esas funciones obligadas que, deben, que tienen que tener las instituciones formadoras. La quinta política tiene que ver con las trayectorias y la participación de las y los estudiantes. Digo, y acá realmente hay una apuesta muy importante, y en el caso del 2023 se lanzaron dos convocatorias, una que tiene que ver con el acompañamiento de las trayectorias, que la veníamos trabajando desde el 2022, pero además, en el marco de los 40 años de la democracia, se abrió un proyecto, se abrió una línea de convocatoria a proyectos para los y las estudiantes de la formación docente, es decir, que fueran las y los propios estudiantes los que diseñaran proyectos de, de participación con financiamiento para sus actividades, en el marco de los 40 años de democracia, ¿sí?, y acá hay dos cuestiones, digo, uno, ¿por qué insistimos en la participación estudiantil? Pero trajo algo que resulta relevante y que, digo, que, no, que es una de, de, de las características del sistema formador que en su momento había identificado el mapa de Davini, tiene que ver con la infantilización del sujeto de la formación docente, ¿no? esta tendencia a secundarizar la formación docente y a no asumir o, o no generar las condiciones para que ese sujeto de la formación asuma o sea reconocido como un adulto que tiene una responsabilidad y también derechos sobre su proceso formativo. Eh, y con esto no quiere decir que se la arreglen solos, o no generar las condiciones para acompañar y sostener las trayectorias, no, lo que estamos diciendo es que tienen que tener un papel activo en la participación en términos de las decisiones pedagógicas, políticas, respecto de su formación. Hay, hay algo que nosotros, digo, que tenemos que poder poner en sintonía. Nosotros no le podemos, no podemos decir que un propósito es formar docentes que fomenten la participación cuando sean docentes y no garantizar espacios de participación genuina en su formación. Digo, hay algo que resulta sumamente importante y es que los institutos de formación garanticemos experiencias de, formaci de formación significativas. Digo, tienen que poder participar genuinamente, porque no se aprende a participar leyendo hermosos textos sobre la participación. Digo, a participar se aprende participando. Entonces, justamente el haber diseñado esta nueva convocatoria, que promueve que los propios y las propias estudiantes diseñen proyectos que fomenten la participación, que no tengan que ver con estar mediada por la intervención de un docente, sino que sean ellos y ellas las que, por supuesto que con el aval institucional y, y no se trata de que no se inscriban en el proyecto de la institución, pero sí de que tengan un espacio donde toman sus propias decisiones. Y por último, la última línea de este plan anual 2023, la última línea política o el, o el último grupo de políticas, tiene que ver con la investigación, el desarrollo y la producción de conocimientos sobre el sistema formador. Digo, y acá es interesante porque también la función de investigación es otra de las funciones previstas por ley para los institutos de formación, y sabemos que que es una función muy dispar, que algunas jurisdicciones que tienen una organización de sus puestos de trabajo que incluyen horas para la investigación, porque algunas jurisdicciones tienen la figura de los profesores por cargo y entonces estas funciones están garantizadas porque forman parte de su carga horaria, también sabemos la dificultad en la gran mayoría de nuestras instituciones de que las y los profesores cuenten con un espacio Específico, rentado, con condiciones materiales garantizadas y financiadas para poder llevar adelante investigaciones sobre eh, vinculadas con la producción del conocimiento sobre el sistema formador y sobre los niveles obligatorios. Acá quiero hacer un paréntesis y rescatar la importancia de las decisiones políticas que se toman, digo, porque cuando se gestiona un, un sistema como el sistema formador, cuando uno tiene la responsabilidad de tomar algunas decisiones, es importante a veces explicitar desde qué posicionamiento político eh, la, las toma, digo, y esto es algo que con Verónica venimos conversando y que lo conversamos mucho cuando viajamos a los territorios, y lo hablamos con los directivos, con los profesores y demás. Eh, cuando nosotros pensamos el término de la producción de conocimiento, de nuevo, la mirada es sobre el sistema. Cuando nosotros promovemos instancias de eh, convocatoria a proyectos de investigación, lo que estamos pretendiendo es que el sistema formador encuentre respuestas que permitan seguir mejorando las condiciones de enseñanza. ¿Sí? Digo, no se trata de replicar sistemas de investigación o modos de investigación que corresponden a otros circuitos formativos. Se trata de encontrar estrategias, de diseñar proyectos de investigación que verdaderamente sean solidarios con las necesidades del sistema, que encuentren, que puedan encontrar respuestas a cuáles son las mejores estrategias de enseñanza, cuáles son aquellas transformaciones en los regímenes académicos, por ejemplo, del nivel secundario, que promueven una mayor calidad, pero también una mayor inclusión, digo, se trata de mirar el sistema, de entrar en diálogo, de entablar una relación dialéctica y que esa investigación retroalimente el conocimiento que deben tener los institutos de formación para ponerlos al servicio de mejorar las condiciones de enseñanza y de aprendizaje y garantizar el derecho social a la educación que tienen nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos y que están garantizados por la Ley de Educación Nacional. Creo que no me olvidé de nada. Pero... Bueno, excelente. Muchísimas gracias a las dos. Eh, hemos tomado nota y escuchado muy atentamente. Tenemos un alto número de personas conectadas en YouTube siguiendo... Eh, la conversación, así que las y los invitamos. Algunos ya fueron dejando algunas preguntas y comentarios que se los vamos a ir compartiendo ya ahora. Eh, pero bueno, las y los, ahora sí abrimos a que puedan ir sumando sus aportes, sus preguntas para, en el chat del, del canal de YouTube para compartirlo con Verónica y con, y con Viviana. Bueno, vamos compartiendo con Vero y con Vivi algunas de las preguntas que, están, que estamos acá relevando. Eh, vamos compartiendo con Vero y con Vivi algunas de las preguntas que están... Bien. Eh, preguntan algunos participantes cómo se asume la formación de docentes nobles, cómo acompañarlos, ¿sí? Eh, donde a veces hay situaciones de contratos, ¿sí? Eh, eso por un lado, por otro lado también comparte, eh, a ver. dicen que escuchando a Viviana le parece importante que la revisión de los diseños contemple la promoción de la participación estudiantil, también destacando la importancia. Sí. Eh, y se han contemplado desde el info del impacto de la hora que se extendió en las primarias en los institutos a nivel federal, digo, la extensión de, una, de, la, de la carga horaria de, de una hora más en las escuelas. Y eso en, en primer término, digo, después vamos a ir siguiendo compartiendo ahí las, las demás preguntas. Pero, ¿querés responder alguna voz? Sí, no me podía desmutear, por eso estaba tardando. Eh, sí, hay algunas preguntas que creo que son más que pertinentes, eh, me parece que la pregunta de la hora más eh, tiene un sentido... Tiene dos o tres sentidos si implica esa pregunta. Una, un sentido es muy del orden organizativo de las instituciones, ¿no es cierto? Porque cuando compartimos edificio, eso nos impacta y bueno y supone una reorganización de nuestros tiempos y nuestros este, espacios, y bueno, teniendo en cuenta la prioridad que esta política tiene, este, nos, nos obliga a, en cada jurisdicción a tomar las medidas y a reorganizarnos en ese sentido. Eh, y esto, por supuesto, tiene un impacto para, para nuestras, nuestras instituciones. Eh, me parece que hay una cuestión muy importante aquí, eh, con la hora más que tiene que ver con eh, cómo eh, organizamos también una, en los proyectos de apoyo pedagógico a escuelas que eh, despleguemos este año, en todo lo que tiene que ver con las orientaciones que llevemos adelante en la este, organización de de nuestras propias propuestas de, de enseñanza, eh, con los materiales además que nos van llegando y que forman parte de, del acervo que van recibiendo las familias y que van recibiendo también este, las escuelas, eh, como eso eh, también lo recogemos desde las instituciones. También en los proyectos de fortalecimiento. Eh, aparece algo vinculado a cómo acompañamos espacios escolares y comunitarios que, tienen, que tengan que ver con esta cuestión. Es decir, hay múltiples aristas, algunas pedagógico-didácticas, otras más de lo que hace a lo que nos aprieta un poco el zapato a nosotros, que es cómo eh, en los espacios compartidos nos, nos impacta esto, eh, esa, esta decisión que cada jurisdicción fue eh, acordando y adoptando, creo que eh, ha sido tema en la mesa federal de cómo eh, en, cada, en cada una de ellas nos han ido contando de cómo han hecho este, posible un proceso de organización que creo que todavía vamos a tener que seguir acompañando mucho en las instituciones este, en, en esos términos. Así que me parece que, que sí que es un, un, es un tema que... Este, nos, nos este, impacta eh, en, múltiples, en múltiples sentidos eh, y lo venimos conversando y es tema de la pregunta era si era tema nuestro y si por supuesto que es tema de nuestra mesa federal por supuesto que, que allí este, lo, lo hemos recogido como, como preocupación compartida Creo que también había una pregunta sobre docentes noveles, que esa es una línea histórica que el INFOD ha llevado adelante y que es nuestra voluntad eh, volver a, a acompañar y a, y a poner en marcha con fuerza en esta restitución de líneas que Vivi comentó que estamos haciendo, de proyectos de fortalecimiento, de trayectorias, de apoyo pedagógico a escuelas, eh, proyectos con estudiantes, bueno, eh, las líneas de, de acompañamiento a docentes noveles es una línea que desde el INFOD siempre sostenemos, eh, que nos parece muy importante, y más ahora, después de, de la pandemia, eh, los estudiantes que han egresado eh, teniendo varios momentos de su trayectoria, años de su trayectoria en la virtualidad, este, quizás necesitan eh, con mayor todavía intensidad, eh, el acompañamiento. Por eso es una de las líneas que estamos este, organizando para, para también poner en marcha lo antes posible. Es muy importante y es muy importante que nos lo señalen y que también lo vean con preocupación en las instituciones y que valoren lo que ha sido históricamente eh, la, la, la, los, los lineamientos y el acompañamiento a a docentes noveles. Nosotros compartimos la misma preocupación. Y también ha sido, como vos decís, pero un tema que ha salido en las mesas federales, justamente con la particularidad de estos del año de la UIDISPO, y con la particularidad de una corte que se vio por momentos interrumpida, y la necesidad de hacer un acompañamiento a esos docentes que transitaron parte de su formación en condiciones muy particulares. Otra de las cuestiones que también hay, aportan a la reflexión es una, digamos, alguna preocupación y cuestión vinculada al a diseño curriculares y, y participan acá, eh, digamos, en la participación es hay una mención respecto de que los diseños, aparte por supuesto contener con cuestiones nacionales, también deberían tener particularidades que permitan ajustar a las jurisdicciones. Eh, en ese sentido, bueno, vamos a hacer una, una aclaración. Los diseños curriculares son jurisdiccionales, ustedes saben que esta es una, eh, a ver, vamos a decirlo legalmente, la, la educación no es una función delegada de las jurisdicciones a la nación, las jurisdicciones tienen autonomía y los diseños curriculares son exclusiva competencia eh, jurisdiccional. Todos los diseños son de cada provincia. Eh, lo que se construye federalmente son los lineamientos básicos, los criterios cantidad de horas, campos de la formación, ejes estratégicos eh, y enfoques eh, de cuestiones eh, muy nodales que compartimos a nivel federal y que plasmamos, como se plasmó en su momento en la 24, hoy deberíamos recoger en esa resolución, eh, en la nueva resolución que, que amplíe y profundice la 24, cuestiones, muchas cuestiones que tienen que ver con la alfabetización inicial, cuestiones eh, críticas que tienen que ver con la relación entre los campos de la formación, cuestiones que tienen que ver con las pedagogías digitales, con, la, eh, con las cuestiones de la formación eh, este, no presencial... Eh, estas cuestiones son las que, de alguna manera, se trazan algunos marcos o algunos parámetros eh, comunes. El piso de horas, eh, la cantidad de campos, pero los diseños curriculares son de la jurisdicción. ¿sí? Los curr diseños curriculares son jurisdiccionales. Esto digo lo claro porque había una pregunta en la que se señalaba que había, había que dar paso a los anclajes jurisdiccionales. Sí, justamente. Los diseños son eh, jurisdiccionales, esto quiero, quiero dejarlo bien, bien en claro. E incluso los diseños tienen un margen de definición institucional que también permite eh, hacer que ese anclaje sea aún más específico del contexto puntual en el que la propuesta formativa se despliega. Me parecía importante que, que esto estuviera bien claro. Sumado, digo, agrego a otras inquietudes que van apareciendo acá, eh, que van completando las y los participantes, respecto a la necesidad de incorporar cuestiones vinculadas con capacidades especiales, también en los diseños curriculares. Eh, otra cuestión y es... re Respecto a eso, Gaby, una cosa, digo, cuando nosotros, es eh, eh, verdad, por, por ahí no lo nombré específicamente, pero claramente que está dentro de... En, en, cuando nosotros trabajamos en el desarrollo curricular y en esas transformaciones curriculares, que es una de las líneas políticas de, que mencionaba el plan anual, también aparece claramente esa cuestión, y está, está dentro de esos temas nodales a, a incluir en, en esa transformación curricular. Hay una pregunta que nos señalan sobre la calidad educativa, y sobre la calidad educativa en el nivel superior, eh, ahí a mí me parece que nosotros siempre hemos sostenido algunas cuestiones muy importantes con respecto a la calidad y que en el nivel superior este, atienden, digamos, a garantizar aquello que eh, tiene que ver con, con el conjunto de los niveles. Nosotros formamos docentes eh, de calidad y una educación es de calidad cuando garantiza el acceso efectivo a los conocimientos que como país hemos acordado federalmente, constituyen los saberes comunes a los que, a los que todos tienen derecho, con independencia del origen. Con independencia del origen, todos, todas, tienen derecho a un conjunto de saberes comunes, que son los conocimientos que hemos acordado, ¿sí? que eh, forman parte de ese acervo, y garantizar el acceso efectivo eh, da cuenta de una verdadera educación de calidad. Entonces, los institutos de formación docente son aquellos que forjan, que forman los profesionales, las profesionales de la educación, los trabajadores, las trabajadoras de la educación, los intelectuales del campo cultural y de la educación, capaces de eh, portar las habilidades, las capacidades, los posicionamientos y el conocimiento, ¿sí?, que eh, los habilita efectivamente a una enseñanza que garantice este acceso efectivo a los conocimientos. Es decir, eh, la educación de calidad, nosotros siempre le hemos este, asociado la inclusión, pero una inclusión entendida de manera tal que se la deba concebir como inclusión concreta cuando es pensada en términos de inclusión en el aprendizaje. E inclusión en el aprendizaje es aquella que supone que todos tengan, todas, diversas oportunidades de apropiarse de los saberes esenciales que la escuela es responsable de enseñar. En la, en la institución formadora, nosotros debemos garantizar también ese aprendizaje para que todos puedan enseñar esos saberes. Y tienen además que incluir un repertorio de estrategias de enseñanza que permitan eh, a todos acceder al, al aprendizaje. Estas estrategias de enseñanza, estos repertorios, hoy incluyen una multiplicidad de recursos y, y nos obligan a pensar también las formas en las que se aprende, en, en, el, en, en los cambios subjetivos de la cultura mediático-tecnológica, en lo que trae la inteligencia artificial. Esto nos obliga, nos interpela, nos hace pensar otras formas de enseñanza. También en la heterogeneidad, en la diversidad, eh, estrategias que eh, nos, nos obligan a, a mirar esos, esos contextos eh, tan asimétricos, tan diversos, tan disímiles, y a diseñar estrategias que, que puedan eh, ofrecer oportunidades en esa diversidad. La calidad educativa integral supone por eso, un paradigma de enseñanza que reconozca la diversidad. Supone problematizar qué se enseña y qué se aprende, incluyendo en eso de que se enseña y aprende, los saberes que, que todos los campos de conocimiento eh, establecen a través de los, de los núcleos de aprendizaje prioritarios y de los diseños curriculares, incluyendo además a convivir, a participar como ciudadanos y ciudadanas, a formarnos para el trabajo. Eh, a enseñar también este, los valores que compartimos eh, en una sociedad democrática también una educación de calidad supone generar una escuela relevante para el futuro del país eh, con estas cuestiones que dijimos de las, nuevas, de las nuevas agendas, es decir socialización en tecnologías digitales formación en perspectivas de género, en perspectivas interculturales, en ESI en todos los debates contemporáneos eh, una Educación de calidad supone una escuela y una institución formadora que propicie múltiples experiencias de formación y vínculo con el conocimiento. También nos obliga a pensar en las condiciones para enseñar y aprender, que son condiciones del trabajo docente, que son los múltiples recursos, y aun cuando sean temas en los que hay mucha deuda, no podemos ponerlos debajo de la alfombra. Temas que tienen que ver con la infraestructura, con la capacitación, ahora que tenemos el programa Nuestra Escuela, que lo hemos relanzado... Este, con salarios, con becas. Eh, y por supuesto que una educación de calidad nunca debe soslayar lo que son los obstáculos para el aprendizaje, al contrario, una escuela de calidad debe redoblar los esfuerzos en abordar todos los obstáculos para el aprendizaje, materiales y simbólicos, pedagógicos, este, de todo tipo. Eh, y por supuesto... También debe pensar en los modelos organizacionales y pedagógicos y del trabajo docente. Digo esto como un paquete grande de cuestiones que están alrededor de la calidad porque hay una pregunta específica sobre este tema y la verdad que es muy interesante y me parece oportuno que en la formación docente volvamos a hacer esta pregunta una y otra vez, y, y, y que sea tema además de debate en esta, en esta actualización. Tiene que ser un contenido eh, problemático que tengamos, que podamos discutir eh, entre pares y, y, y, y intentar llegar a acuerdos, pero también en, la, en, la, eh, en los temas controversiales, en los temas difíciles, en los temas ásperos, es donde estos espacios de formación nos dan este, la oportunidad de, de argumentar y de, y de ir este, construyendo, aunque sea acuerdos parciales, pero que nos permitan este, avanzar en lo común. Hay, hay algunas cuestiones, Gaby Belén, si me permiten, que quería retomar, que vi que preguntaban sobre el tema de, de la bimodalidad, aulas híbridas, eh, o incluir, eh, digo, a, a algún colega que estuvo presente en el encuentro de Jujuy, habíamos conversado ese tema también en, en algunos otros encuentros con directoras y directores. Digo, eh, cuando nosotros, yo presentaba las, las políticas dentro de esas transformaciones que tenían que ver con el formato organizacional y, y con las transformaciones normativas, también por supuesto que estamos pensando en la necesidad de incluir ese, esas experiencias, porque, porque entendemos que algo aprendimos, digo, nosotros y nosotras nos vimos eh, prácticamente obligados a tener que dar una respuesta desde la inclusión de la modalidad de enseñanza virtual, condicionados y condicionadas y sin ninguna herramienta previas. En el caso de la formación docente, como bien señalamos siempre con Vero, eh, teníamos una ventaja, digo, a diferencia de los niveles obligatorios, los institutos de formación docente ya contaba con una red de nodos que creció exponencialmente durante la pandemia y pospandemia, pero digo, partimos de un piso que Muchos de los, de los niveles no tuvieron, de los otros niveles, y nosotros teníamos esa ventaja. Teníamos la red de Nodos Info, teníamos las aulas virtuales a disposición, que los, los y las que trabajamos en formación docente, algunos veníamos usando con más o menos regularidad, pero ese recurso estuvo ahí. Claramente eso demostró que algunas cuestiones pueden transitarse de esa manera, digo, que hay espacios curriculares que son plausibles de transitar y de conocer, digo, hay posibilidad de enseñar y de aprender mediados por TIC, eh, y tenemos un enorme un enorme desafío de apropiarnos de ese conocimiento, de que esa experiencia que, transi que transitamos no quede relegada al olvido, y que no volvamos, digo, yo creo que eh, tenemos una responsabilidad política en estos tiempos, y es no volver, no reponer una normalidad vieja. ¿sí? Digo, cuando... A, es, estas ansias de la necesidad de volver a la normalidad, creo que lo que, peor que nos puede pasar como sistema educativo en, en todos los niveles, pero especialmente en el nivel de formación docente, donde tenemos la responsabilidad de estar a la vanguardia de los cambios en las estrategias de enseñanza, aprendizaje, digo, no podemos pensar en una normalidad que corresponde a otras épocas y a otra etapa, digo, hay que realmente pensar en la responsabilidad que tenemos como sistema formador de construir una nueva normalidad que dé cuenta de estos tiempos, digo, nosotros ya pasamos por la experiencia, acumulamos un capital respecto a cómo enseñar en tiempos de pandemia y tenemos la obligación en el nivel formador de recuperar ese conocimiento, de formar a nuestros y nuestras estudiantes, porque la realidad es que Muchas instituciones, eso sigue ocurriendo, digo, no es que las escuelas cerraron todas las aulas virtuales y no se encerran, digo, muchas escuelas sigue pasando. Entonces, lo peor que nos podría pasar es volver como si nada hubiera pasado. Digo, y creer que la única posibilidad hacia adelante está atrás, digo, las respuestas para el futuro no están en el pasado las tenemos que construir en el hoy, es hoy cuando construimos el cómo, qué herramientas encontramos, digo, y creo que el gran desafío es poder consensuar qué espacios, de qué manera podemos construir esa hibridez, esa bimodalidad, como acordemos llamarlo, pero digo, claramente que, que eso tiene que estar necesariamente en la agenda de la construcción de una oferta formativa eh, adecuada a estos tiempos Bueno, hay un montón de preguntas que veo en el chat que son muy interesantes muchas oh, sí. eh, y, y, y difíciles de responder todas porque son realmente muchísimas hay preguntas eh, sobre cuestiones curriculares, nos preguntan si hemos incorporado cuestiones ligadas, o sea, si vamos a incorporar, estamos en plena discusión, por eso es tan importante que ustedes sumen sus, sus, este, en, en las aulas estas reflexiones, ¿no es cierto? Nos preguntan cuestiones de perspectiva de género, de, de cuestiones ambientales, de alfabetización académica, Todas esas cuestiones ya están en parte de las discusiones curriculares de los equipos técnicos, eh, y, y sí, efectivamente, es muy buena la, la, la, la, el aporte, eh, porque sí vamos en esa dirección, este, hay algunas preguntas que tienen que ver con si hay algún relevamiento, nos preguntan sobre, entiendo estudiantes, eh, aquí me ponen, no, no entendí si se refiere a estudiantes con discapacidad, o porque hay una pregunta sobre estudiantes con, algunos, mmm, con dificultades o problemáticas del orden psicológico. La verdad que no, lo, no termino de entender muy bien la pregunta, si nos la pueden aclarar. Si fuera... Hay, perdón, pero hay varias preguntas eh, en el chat sobre el tema. Eh, algunas refiere a, al trabajo con estudiantes con discapacidad y otras también se refieren a... Pensar la formación eh, de estudiantes o de niños y niñas y jóvenes con, con discapacidad, digamos, eh, desde la formación docente inicial para el trabajo en los niveles obligatorios. Eh, en otros casos, eh, el trabajo, digamos, con las cuestiones de salud mental para el acompañamiento a las trayectorias. Aparece la temática discapacidad, salud mental, eh, necesidades educativas especiales y, bueno, varias cuestiones eh, Enunciadas de diferentes maneras como entrando a, a, a distintas formas eh, sujetos roles eh, y definiciones eh, curriculares e institucionales bueno voy a eh, claro son todos temas son son temas distintos por eso son no todos no, distintos no, sí, sí sí son todos temas eh, distintos me parece importante que, que tratemos aunque sea algunos de ellos eh, hay una pregunta sobre si ha habido algún relevamiento de estudiantes. Si la pregunta es sobre relevamientos de estudiantes con discapacidad, ustedes saben que el Ministerio de Educación Nacional tiene una coordinación nacional de educación especial. Se llama así, por más que en la mayor parte de las jurisdicciones se la llama de educación inclusiva, porque la ley de Educación Nacional la llama así eh, y eso no, no, no se ha modificado. Entonces tiene este nombre. Digo que sí, que efectivamente Andis, que es la Agencia Nacional de discapacidad, eh, junto con el Ministerio de Educación Nacional para, en 2020, eh, hizo un relevamiento de todas las y los docentes, eh, y estudiantes perdón, con discapacidad de todos los niveles, y eh, este relevamiento eh, detalló incluso, eh, por supuesto, qué tipo de discapacidad. Esto tenía que ver también con eh, la gestión de eh, equipamientos adecuados para. Estos estudiantes, pero también con el conocimiento de, para tener un conocimiento de, de, de esta población en, en nuestras escuelas. Eh, hay una pregunta habitual que nos hacen cuando vamos a las jurisdicciones y tiene que ver con eh, la, la cuestión de estudiantes con discapacidad en el propio nivel superior y en la formación docente en particular. Aquí eh, yo. Creo que esto amerita un trabajo más detallado, pero quiero decir dos o tres cuestiones importantes que me parece que van a aclarar. La resolución 155 del 2011 es la resolución que echa luz sobre la cuestión de eh, las y los estudiantes con discapacidad en los niveles obligatorios, pero sobre todo en la no, no, nos ayuda a entender un poquito esto en la formación docente, porque sé que es una preocupación frecuente. Lo que dice esta resolución es que las instituciones formadoras eh, deben eh, ofrecer todos aquellos eh, elementos que hacen a garantizar las condiciones de acceso. ¿Sí? ¿Qué serían las condiciones de acceso? Es decir, para una persona eh, con discapacidad visual, tener adaptaciones de acceso son intérpretes de lengua de, de, de, lengua de señas argentinas, tec eh, para tecnología por transcripción de braille, es decir, eh, todas aquellas cuestiones que son adaptaciones de acceso. Pero lo que no se hace en el nivel superior sí son adaptaciones curriculares, porque nosotros estamos formando profesionales. Entonces, eh, lo que esta resolución dice con, con claridad es que los estudiantes que egresen del nivel superior, lo voy a, le, te los digo exactamente el texto de la resolución, dice, egresarán del nivel superior los alumnos, en aquel momento se utilizaba este lenguaje, que hayan acreditado la totalidad, de los, la totalidad de los espacios curriculares fijados en la carrera que cursaron. Es decir, no hay adaptaciones curriculares como hay en secundaria o en primaria, en el nivel superior. Lo que hay es adaptaciones de acceso. ¿Sí? Esto, digo, porque me parece que es una pregunta eh, frecuente y eh, es importante que ustedes tengan presente esta normativa, Así Búsquenla, es la resolución 155 del año 2011 del Consejo Federal de Educación, firmada por todas y todos los ministros y ministras del país. Eh, no sé qué otra pregunta hay, eh, nos preguntan, son tantas que, que quizás dejemos alguna eh, sin responder y la, la podamos tomar en otro, claro. en otro momento. Eh, hay muchas preguntas y, y están todas debidamente registradas y, y también eh, nos va a permitir recuperarlas eh, desde las propias aulas, en algunos casos, hay un colega que decía si pudieran agruparlas para facilitar la respuesta, sería Buenísimo, pero estamos eh, en vivo, digamos, mientras van poniendo las preguntas, las vamos compartiendo para organizar la respuesta. Y estamos ya próximos al horario de cierre de este espacio. Eh, en algunos casos, eh, Verónica y Viviana preguntaban también eh, por la función de apoyo pedagógico a escuelas. Eh, aparece en, en algunas ocasiones esa, esa inquietud, digamos, algunas referencias sobre ella. Eh, y también en algunos casos apareció la pregunta para eh, o en relación con la modalidad de educación intercultural bilingüe, eh, digo, como para ir siguiendo el consejo del colega intentando agrupar algo de las, de las preguntas que se fueron planteando, y quizás dejarles esas dos como para poder eh, ya darle cierre a, al conversatorio y después eh, nos, nos reencontraremos eh, en las aulas virtuales y ahí retomaremos por lo menos algunas de las grandes temáticas que fueron planteadas. De eso no, quiero decir una cuestión. Porque... Ah, perdón, Vivi. No no, no, no, no, solo porque había visto la de IB y digo, y, y por ahí comentarles a todas y todos que en este, en, digamos, en este espacio de trabajo que se está llevando adelante para, la, para el desarrollo curricular, para la transformación del desarrollo curricular, venimos trabajando de manera conjunta con todas las modalidades nacionales. Eh, no solo con la de IB, artística, especial, rural, contexto de encierro, digo se vienen manteniendo un espacio de trabajo eh, donde justamente una de las cuestiones tiene que ver con, en, en esta nueva normativa que estamos pensando para actualizar la 24, incluir también las nuevas perspectivas de las modalidades, no solamente eh, digo una transformación que tiene que ver con con lo que sería la formación eh, para la escuela común, entre comillas, digo sino también incorporar todas las miradas y las perspectivas, y trabajar en, en la producción conjunta de una norma que dé cuenta también de las transformaciones de, de esas modalidades. Y con AIB, eh, digo, especialmente porque ha sido una situación que venimos acompañando en aquellas jurisdicciones donde tienen la oferta, eh, venimos trabajando, e incluso hemos realizado eh, acciones de asistencia técnica conjunta con, con Adri Cerrudo, que es la, la coordinadora nacional de educación intercultural bilingüe, bilingüe en aquellas jurisdicciones donde eh, esto realmente tiene una relevancia territorial muy fuerte, así que sí, estamos, digo, también estamos trabajando en, en la revisión y la escritura de esas orientaciones. Sí, con respecto a eso, solo agregar que ese, en la versión original de la 24, eh, quizás estaba un poquito desdibujado todo lo que tenía que ver con las modalidades, por eso en esta versión, y un poco a, a, a, eh, haciendo oídos, y seguramente por eso lo han consultado, y, y es una eh, preocupación recurrente, y está muy bien la pregunta, nosotros la compartimos. Eh, en esta revisión eh, va a haber un capítulo especial sobre, sobre las modalidades eh, que nos parece que es muy de las modalidades en, en, en el currículo de la formación docente, así que me parece importante este, que ustedes lo señalen, y además, bueno, nos hacen, pregun hacen preguntas sobre qué va a decir la 24, bueno, está, está en pleno proceso de discusión, por eso es oportuno que ustedes también nos aporten en ese sentido. Eh, también hay una preocupación que eh, nosotros compartimos con respecto a AP, eh, a AP ya le digo por la sigla, perdón, Apoyo Pedagógico a Escuelas, que eh, dicen es importante también la articulación o los acuerdos que haya que hacer, porque el Instituto no puede ir solo eh, a construir todos esos acuerdos. Bueno, esto también es tema de la mesa, estamos totalmente de acuerdo. Es la, es el, la Dirección de Educación Superior, junto con la, de los, eh, las autoridades de los niveles para los que formamos, los que tienen que construir a nivel territorial los acuerdos que faciliten abrirle la puerta a las instituciones formadoras. Eh, así que bueno, por ahí vamos también, eh, sabemos que algunas jurisdicciones han avanzado mucho en eso, a otras las estamos acompañando para eh, facilitar este, estas, estas, estos vínculos que ya los ya sabemos, nunca son fáciles, eh, no es que mm, en todos lados, en algunos lados este, sí, y en otros es más complejo el, el, el abrir la puerta a, a las instituciones formadoras. Sin embargo, es sumamente importante para los niveles que nosotros los acompañemos, y también para nosotros eh, sumergirnos eh, en todas las problemáticas muy concretas que tienen las escuelas. También a nosotros nos nutre y nos enriquece mucho eh, ser parte de, de, de, esas, de, de, de lo que pasa en las escuelas. Sabemos que hay algunas preguntas que tienen que ver con eh, la educación privada, y, y que nos, permanentemente nos preguntan este, que, en qué líneas incluir. Bueno, nosotros estamos recogiendo estas, estas inquietudes eh, de, de los directivos de educación privada, eh, sobre todo de las instituciones que tienen realmente, este, que son oferta única o que tienen... Este, situaciones de, de cuotas muy, muy accesibles, y de qué manera nosotros podemos este, hacerlos partícipes de, de, de las líneas eh, que se desarrollan desde el INFOD. Bueno, es, eh, estamos también en la mesa federal en esa, en esa conversación, eh, el hecho de que participen de este ciclo de formación tiene que ver con estos pedidos, que nos han, y de todas las ofertas de formación del Infod, eh, todas las instituciones privadas pueden participar absolutamente de todos, y para todos es eh, y todas gratuito. Eh, bueno. Hay, por supuesto, una preocupación por qué estas otras líneas que hemos anunciado este, podamos, este, en algunos casos, hacerlas extensivas a, a, a otras instituciones. Bueno, eh, es parte, no les digo que es fácil, es parte de la discusión este, política de la mesa, sobre todo cuando los recursos son escasos. Eh, así que, pero no es que este, estemos desatentos a, a, esta, a estas preocupaciones y a estas interrogaciones que eh, permanentemente no nos, nos llegan. Ver, por ahí contestar algo puntual, porque hay una pregunta sobre el tema de la biblioteca pedagógica y libros para aprender, y sí, digo, la entrega es a las instituciones. Eh, de hecho, muchas jurisdicciones, los de libros para aprender, ya recibieron los mismos textos que selecciona la jurisdicción para el nivel primario, van a los institutos que tienen formación primaria y lo mismo va a pasar con los de nivel secundario. Eh, justamente hoy, digo, yo me comuniqué con la coordinación de, de libros para aprender y están, digo, estamos revisando y, y estamos muy atentos a hacer el seguimiento de que en esas grillas figuren todas las instituciones. Y la verdad que están todas, digo, ahí hay, hay un cronograma de entregas que les pido a las directoras, directores que tengan paciencia, pero van a llegar. Y lo de biblioteca pedagógica, para quienes preguntan desde el Bolsón, Río Negro, digo, sí, la idea es que estén en los institutos, no que lleguen este año, que lleguen el mes que viene. Digo, tenemos, eh, trabajamos muy arduamente para, para sacar un pliego técnico que permitiera justamente una impresión en, en tiempos donde sea, eh, donde, donde el instituto lo pueda utilizar. Digo, sabemos que la potencia de los recursos están si llegan en tiempo y forma. Eh, sabemos que a veces no podemos garantizar cosas que no dependen de nosotras, pero somos conscientes de la necesidad de que acompañen el proceso formativo del ciclo lectivo. Por eso, eh, sí, lo, lo que estamos eh, planificando es que esos recursos estén para que las instituciones los puedan utilizar durante este año. Bueno, hay un montón de preguntas muy interesantes, preguntas sobre participación estudiantil, sobre este, la, la secundarización de la formación, cómo trabajarla, en, de la articulación entre secundaria y superior... Este, cómo, esto cómo lo trabajamos en el primer año, ¿no? fortaleciendo el primer año en el ingreso, en el acompañamiento de trayectorias, en la construcción del rol social, político y pedagógico del estudiante de la formación docente, ¿no? cómo, cómo se construye esta, este, este trabajo que tiene que ver con, eh, con la incorporación de estudiantes y la alfabetización este, académica propia de, de cursar un nivel superior, eh, pero también cómo se expresa, eh, porque en realidad no es solo una cuestión de participación, la no secundarización o primarización, tiene que ver eh, con la organización institucional, con el régimen académico, con la organización de la propuesta formativa, eh, con el tipo de, de, de, de, de trabajo pedagógico que se, que se hace, o sea, es una, son temas que tienen muchas aristas, eh, a mí me parece que, eh, dadas las, las preguntas interesantes que han surgido en este espacio, eh, no sé, Belén, Gaby, me parece que a futuro y quizás mediando un poco más avanzado el, el proceso de de formación, tendríamos que hacer como una recopilación de interrogantes, preguntas, cuestiones a discutir, y hacer un, un nuevo espacio de conversatorio, ya todo prácticamente de, digamos, de, de preguntas, de sistematización de aportes, de que podamos generar un, un, un ida y vuelta, eh, más, más fluido, porque nosotros contestamos capaz que no era lo que querían en la, en la pregunta y no tenemos posibilidad de repregunta, así que tendríamos que ver de organizar con una modalidad que nos permita este, otro tipo de, de idea y vuelta distinto, que en este caso era más de, de encuadre, pero que a futuro y avanzada la formación podemos organizar. Eh, y ahí sí, como planteaba el docente, eh, organizando mejor el, el, el agrupamiento de preguntas por núcleos temáticos y, y pudiendo establecer alguna algún idea y vuelta. Muchas gracias por las preguntas, muy, la verdad que eh, muy, muy interesantes. Muchas gracias. Retomando un poco este planteo, esta, esta, este aporte que haces Evero, digo, nos parece que estas preguntas bien interesantes que fueron surgiendo son medulares para todo lo que es la formación, y como bien decís, este es un, es, es, es un módulo marco, es un módulo de encuadre, ¿sí? que es este módulo 1, y muchas de las cuestiones que fueron planteando en términos de preguntas van a ser como, eh, profundizadas y complejizadas a lo largo de, de esta actualización, así que, sumamente interesantes. Eh, que, los planteos que han hecho. Así que, bueno, muchas gracias a todos y todas los participantes, eh, a los colegas que han estado atentos a este conversatorio. Eh, y bueno, nos vamos a volver a encontrar, por supuesto, en las aulas con los compañeros tutores y tutoras, con las coordinaciones. Agradecer enormemente a todo el equipo técnico del InPod que hizo posible que estemos haciendo este, este sincrónico. Eh, bueno, nada, desde ya. A, a, a vos, a Vero, a Vero vos, digo, y, y, y Vivi, por, por la generosidad de compartir este momento con, con todos y todas. Me sumo, me sumo a las palabras de Gaby, el agradecimiento a todos y todas por conectarse, por quedarse hasta el final, por las preguntas interesantes y los argumentos y los planteos que nos fueron dejando, eh, todo esto lo vamos a retomar eh, en lo que sigue de los distintos, de los próximos módulos que vienen y en la continuación de este módulo 1 que está en curso. Eh, agradecerle también a, a, a Mirta, nuestra coordinadora de, coordinadora de tutores, y a los tutores y tutoras que están conectados y conectadas en este momento también eh, para eh, ir organizando su propia tarea para retomar esto y darle continuidad en, en las aulas virtuales. Así que, nada, eso. Muchísimas gracias, Vero, Vivi, Gaby, y nos encontramos en, en las aulas la semana próxima. Muchas gracias, gracias. Gracias a todos. A todos.